José Luis Gómez López Ejea es contador por la Universidad del Litoral de Rosario. En el año 1979, junto a un grupo de amigos, puso en marcha el IAE, la primera escuela de negocios que funcionó en la Argentina y probablemente la más prestigiosa en su género. El IAE ha sido, en los últimos 40 años, una usina de managers, empresarios y emprendedores. Luis, acá estamos, sábado. Bueno, eh, en concreto el tema del de, IAE fue una aventura propia de un aventurero, como me parece que soy yo, un, un aventurero, <risas> que parecía un imposible, pero algo que había que hacer. O sea, había que hacer en servicio del público, de la sociedad, de la, de la Argentina. Había que hacer porque... Nosotros estábamos muy atrasados en métodos pedagógicos, seguimos atrasados en los colegios y todo. Sí, sí. Los métodos son antiquísimos, son, siguen siendo la, la conferencia, la, ¿no? este, la, el examen. Y nosotros habíamos ido con unos amigos a visitar escuelas en el exterior, eh, que trataran cosas de empresa, porque estábamos vinculados a las empresas, yo había trabajado en una empresa importante y, eh, y dijimos, esto hay que instalarlo en Argentina. Perfecto. Entonces, entonces <risa> pasaron desde ahí 10 años en que no se hizo absolutamente nada. Claro. ¿Eh? Bueno. En el primer grupo, estoy hablando desde el año 68, en el primer grupo no estaba yo incluido. Ah, Diez años después, eh, es el IESE de Barcelona el que nos propone hacer algo en Buenos Aires. ¿Por qué? Diez años antes, el IESE no salía de Barcelona para nada, ni siquiera para a ir a Madrid. ¿eh? Claro, claro. claro. Sí, y mucho menos a Buenos Aires. Ellos decían que vengan acá a hacer el curso, ¿no? Ya era el IESE muy prestigioso en ese entonces, digamos. El IESE era muy prestigioso en España. Eh, y, y en el mundo, ahora en el mundo también, ¿eh? sí, es sí, una escuela... Sí. Entonces, fueron ellos los que vinieron, porque en España en ese momento había una especie de crisis que no se sabía bien qué pasaba después de Franco, viste que eh, iba a venir el socialismo, en fin. Entonces, un grupo de empresarios este, es, estaba inquieto por eh, sus futuros negocios y estuvieron en Argentina eh, 15 días haciendo un seminario eh, este, que yo lo atendía entre otros porque estaba pensando ya en hacer un programa muy bueno dirigido a directivos generales de empresas, eh, un programa piloto eh, dictado todo entero por el IESE. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos profesores, para nada. Ni sabíamos cuál era la metodología, bien, bien, bien. Eh, habíamos ido a ver y nos había entusiasmado. Por eso dijimos, hay que traerlo acá, porque eran métodos activos. Claro, o sea, para los líderes de empresas acá en Argentina, si querían hacer un porado, tenían que irse afuera, sí o sí. No había nada para ellos, salvo unos cursillos de esos que dan en algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad Católica había un cursillo, pero vista que la gente iba una vez y ya no volvía más, no porque era claro. un curso teórico, con números a la cara. Entonces, eh, la idea de la implantación fue esa. Ahora, como nosotros no estábamos preparados para eh, dar clases, porque no teníamos profesores, tampoco teníamos lugar, <risa> no teníamos <risa> claro, local, tenía no nada. teníamos plata, era un grupo de amigos. Entusiasmados. Que se entusiasmamos y dijimos, si el, y ese nos ofrece venir a dar un programa acá para directivos, un programa más o menos largo empezaba en julio y terminó en octubre ¿Eh? por supuesto que le decimos que sí que, que, que es lo que nos hace falta a nosotros para eh, tener un programa piloto, entusiasmar a un grupo de gente y una vez terminado ese programa, vemos ¿Cómo empezamos lo nuestro? Claro, claro. Entonces, lo, lo, lo que hicimos con el YS fue el año 78. El primer programa fue el 78 en un palacio. Eso mira, un milagro tras milagro, te lo puedo decir. Sí, sí, sí, ¿Eh? obvio. En el Palacio Duó, Perfecto. que hoy es un hotel, en la Avenida Alvear, ¿eh? hoy es un hotel, nos prestaron las dueñas de eso, que eran las cuatro hermanas duos, que vivían en departamentos arriba, ¿no? pero había un, un piso entero que era recepción y que era lo que usaban para las bodas o acontecimientos impresionantes. Y sí, lo que alquilaban. ¿Eh? No, no lo alquilaban siquiera. ¿no? Lo prestaban. Era, era para ellos <risa> no, no les interesaba nada porque no tenían necesidad. ¿no? Eh, pero yo, yo conocí a uno de la familia, que, hijo de una de las señoras que vivían ahí, y, este, y además invité para el curso ese a uno de los a otro de los hijos que era mayor, Gonzalo Escalante, y a otros más de la familia, dos más de la familia dúo. Entonces les pedimos a las señoras si nos podían dejar el local, el lugar, para empezar a hacer el, el curso ahí. Pero esto, nos dijeron que sí, estas señoras, 15 días antes de empezar el programa. Claro. En <ríe> el, el cual se puso nervioso el I.S. de Barcelona, se puso nervioso porque mm, me mandaban telex, en ese momento eran telex, <ríe> <Claro>. <ríe> diciendo, bueno, mándenos una foto del lugar, del aula donde se va a hacer. Para este, organizarse, digamos, simplemente. Claro, el, bueno, mándenme los convenios, los contratos que vamos a hacer, porque la gente tiene que comer ahí a mediodía, eh, a ver en qué lugar se hace. Y nosotros, como no teníamos todavía la seguridad de emplear ningún inmueble, le decíamos, bueno, estamos, estamos tenemos tres alternativas, tres posibilidades, estamos, una de ellas puede salir pronto, pero no había salido todavía. Claro. Entonces, el del IESE, que era el director, de, que va a ser el director del programa, eh, me dice, bueno, llama por teléfono, mañana me voy a Buenos Aires. Claro, sí. <risa> a, a ver lo que pasaba. Se apuró. No se fiaban. De la, de, de la Argentina no se fía nadie, ¿no? claro. con mucha razón. ¿no? O sabes viene de, de, de antes eso, de que no se fían de la Argentina. <risa> bueno, entonces... El día antes de llegar a este señor, me llama la, las cuatro, una de las cuatro señoras dúo para decirme, tienen a su disposición el piso ese todas las veces que quieran para, dar, para obtener las, dar las clases, y además había tres ambientes enormes, uno de ellos era un comedor, pero un comedor para 100 personas. ¿eh? Claro, claro, claro. Era una, una sala de estar, living... También fenomenal, que daba a una especie de jardín del fondo. De, sí, de, un de un comedor en el Palacio de Bobo. Un jardín, sí. ¿no? sí, sí, sí. Y, este, y había un gimnasio, <ríe> una habitación propia para aula. Claro, <ríe> verdad, verdad. Le claro. el gimnasio y pusimos en 15 días unas gradas, porque eso sí, tenía, tenía que haber gradas. Para Como la, auditorio, ¿no? digamos, lo levantaron. Sí, Por gradas eso. de tres. Tres niveles. Perfecto. Porque si no, ellos no daban la clase. Entonces, ok, no hicieron el típico formato de escritorio con. No, no era una especie de. de anfiteatro. Semi, de anfiteatro, de semicírculo, que rodea al profesor, porque es, esto eso forma parte de la metodología. Ok. Que por un lado el profesor esté cerca de todos, ¿eh? con alrededor, y por otra que entre los alumnos se puedan ver y conversar. Ah, también. como el Senado, digamos. Sí, oh, sí, es, por eso la idea de el Senado. <risa> <risa> Entonces, en, nada, en 15 días. Pero lo, lo importante es que la idea estaba bien en la cabeza. ¿Qué era la idea? Hacer algo similar a lo que estaban haciendo en el YESE o en Harvard. También fuimos a Harvard, que es de donde sacaron el YESE, copió a Harvard. Ah el método del caso. ¿Hicieron solamente eh, Harvard y Yesio o también estuvieron haciendo como eh, investigación y, en otros sí, lugares? Sí, ¿no? bueno eh, también en Estados Unidos yo no fui personalmente pero este, en otras escuelas del MIT o una cosa así también fue un grupo de estos empresarios que después anotaron al primer curso, claro Perfecto. Eh, fueron a varios lugares pero, ojo Ningún lugar era como Harvard. ¿eh? Claro. Ningún lugar era como Harvard. Porque era, en general, mezcla. Es lo que pasa ahora también acá en Buenos Aires. Sí. ¿no? En general las escuelas son una mezcla, pueden dar algunos casos, pero no lo dan de la manera que es propiamente hablando el método del caso. Okay. ¿no? ¿Por qué? Porque el método del caso que nosotros usamos, que es el de, el de Harvard, no es un ejemplo de una teoría que conviene aplicar a la práctica. A ver cómo se aplica la teoría. Primero la teoría, los números, y después a ver cómo se aplica. ¿no? El, el método del caso es, no le voy a, a exponer explícitamente a usted el problema. Le voy a exponer la situación. A ver, ¿qué dijo fulano de la empresa? ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo mengano? Toda, empresas reales que han existido, claro. personas reales, hecho el caso con entrevistas y después con un apéndice de datos de, de, de las empresas, de balances, o fotografías, de lo que sea, de tal manera que el que lee ese caso se pone, digamos, adentro de lo que estaba pasando en la empresa, en un determinado año y en un determinado entorno económico y todo. ¿no? Pero siempre con casos reales. Sí, okay. con casos reales. A veces se le cambia el nombre o cambiar las cifras, ponerle tres ceros menos, ¿no? cosas okay, de ese estilo okay, para que okay. no sea totalmente... Pero es la realidad. Y, y es espectacular porque la, el empresario está acostumbrado a encontrarse con esos temas en la vida real, en su, su negocio, y tener que resolverlos, claro. Entonces nadie le dice, oiga, que el problema es tal. La, la, la primera virtud que tiene que tener un empresario es tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Porque es como, como un médico que te analiza a vos... Y, este, y yo ya sigo y le digo, tengo apendicitis, claro, y, no. Haga o sea, el análisis, <risas> toma el pulso te toma la presión y después, ¿qué dice? Perfecto. O sea que hay que este, tomar una serie de datos para hacerse a cargo de lo que está pasando. Y eso es una tarea propia del empresario que necesita ayuda para ver cómo con qué sistema metodológico. él primero analiza la situación y lo de, y define un problema. Esta definición no es única, ¿ok? No es única. Okay, okay, okay. La definición puede ser una u otra, depende de la, de la gente que de, que define. ¿cierto? Pero tiene que estar más o menos adecu sea, adecuada, más o menos. Claro, o sea, claro, claro. Así, ¿no? Claro, porque puede haber más de un camino para solucionar ese problema, digamos. Sí, pero además, es que si no se define bien el problema, cualquier solución que pongas va al fracaso. Okay. <ríe> es como si un médico te dice, bueno, tiene hepatitis, y, y luego te da un remedio que es para este, el, la, la presión. O sea, no, no tiene, o sea, primero tienes que analizar qué es lo que está pasando y hacer un diagnóstico que es perfeccionable todo el médico también pasa, yo lo comparo a los médicos, porque todo médico trae un diagnóstico y puedes, sí. y ese diagnóstico es perfeccionable Totalmente. Si, es, si el médico después le pide la opinión a otro médico le puede añadir cosas, ¿entiendes? claro, claro, perfecto entonces va perfeccionándose un poco el análisis de la situación para llegar a una, a una definición aproximada, a un análisis aproximado y eso es lo más importante. Después, si nos ponemos de acuerdo en la clase, si nos ponemos entre todos de acuerdo, por lo menos por la mayoría, <risa> de que definimos así el problema, recién en ese momento podemos decir, bueno, ¿qué alternativas hay para solucionarlo? Ahí los distintos. Ahí Puede caminos. haber varias alternativas, cada uno puede elegir una, pero sobre la base que nos hemos puesto de acuerdo en definir el problema. ¿no? O sea, es el, el, en el fondo esa es la metodología. Y esa metodología la empleamos en ese programa, que, en el año 78, en, en lo de con 40 empresarios, que yo colaboré mucho en buscarlos. Okay. Y, y mis, también en el grupo, que éramos 5 o 6, ¿no? pusimos a buscar gente, pero tenían que ser, es difícil, porque tenían que ser directivos generales. Totalmente. Todos. Claro. Entonces, Vos en ese momento eh, ya, ya eras contador, digamos. O sea. Ah, sí, sí. No, yo era contador y, era, y también había emprendido otras cosas. Después hablamos de, de emprendimiento. Pero, no, pero lo que te quiero decir eh, es, eh, yo, a, el, cuando ibas a buscar al, yo, al gerente, al emprendedor, ¿te, ¿te sabían quién eras? ¿Te daban bola o era más difícil llegar a esa? Sí. No, en el fondo, en el fondo yo, yo lo promoví. Yo fui a la a Barcelona a firmar el convenio que tenía que venir por un convenio, pagarles los viajes, pagarles los horarios claro. y todo esto. Sí. Por tanto, y, y yo era que dirigía la, la promoción de la, de la gente para que se anotara. ¿no? Okay, okay, okay. Pero yo me anoté como uno de los alumnos, como un alumno más sí, también. Sí, sí, también. Lo que pasa es que yo era de los más jóvenes claro. en ese momento. ¿no? Yo, yo sabía que lo que había que hacer era traer primero a estas personas, mostrar a un grupo de empresarios, como el, el caso nuestro fue 40, sí. una nueva re, metodología revolucionaria que se quedaron pasmados y entusiasmados. Te voy a decir un detalle, los 40 que se anotaron al principio, terminaron los 40, no, ninguno se borró. ¿Cuánto dura más o menos en ese momento? El, el... Duraba desde julio hasta octubre, julio, agosto, septiembre y octubre. Claro. Y, bueno, y además eran día y medio, cada módulo, sí, sí, sí. un día y medio seguido, cada semana. ¡Wow! Y con eh, el 40, 100% de efectividad terminaba gente los gente ocupadísima. ¡Claro! Bueno, se desesperaba por ir a, a, a las clases. ¡Qué bueno! Primero porque, por la metodología de resolver los casos y después por... Que tenías que estar escuchándose unos a otros, ¿no? y por supuesto que se hicieron amigos entre ellos. Sí, y analizaban competencia también, seguro. Yo, por supuesto, desde 10 años antes de eso, tenía en mente que había que hacerlo. Total. Pero se, se presentó la oportunidad. La oportunidad fue que el mismo Jesse nos dijo, podemos ir a hacer un programa. Perfecto. <risa> ese es el segundo, el segundo milagro, digamos. Entonces, claro, pues entonces eso es un milagro. El otro milagro es la casa. El otro milagro es reunir a 40 personas de primer nivel. De la influencia, claro. claro. Sí. El otro milagro es que cuando terminó ese curso, dijimos, ponemos en marcha algo de acá, local, de Argentina, de Buenos Aires, sea como sea. Entonces, hicimos una asociación civil. Asociación Civil de Estudios Superiores hoy en día es la dueña de la Universidad Austral. Sí, sí, sí, ese es emprendimiento, ¿no? Que hizo el convenio con el IES. Esa, esa, esa sociedad hizo el convenio con el IES. Yo como representante de esa sociedad estuve en Barcelona firmando, okay. firmando, ¿no? Y yo tenía clarísimo que si había un grupo de gente que se entusiasmaba con algo como esto que yo estaba ya entusiasmado porque yo había conocido eso en el Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Entonces, es la condición sine qua non, que no fuera yo solo, ¿eh? sino que fuera varias personas que se animan unos a otras, que nos animamos unos a otros sí. y que decidimos, esto en Argentina tiene que implantarse como sea. Perfecto. No existe nada. Pero el otro milagro es que lo hicimos con cero pe pesos. Cero pesos, te prestaron cero el palacio, pesos. Nosotros los 40 se anotaron. Claro, los 40 se anotaron, en ese momento era muy caro, hoy sería muy barato, hoy sería regalado, pero el programa costaba 5.500 dólares. Entonces con eso nosotros tenemos que pagar los viajes de los profesores, tenemos que pagar los honorarios al 10, ¿eh? Claro y los gastos de la comida y, bueno, muchas cosas de allí y secretaria, no sé cuánto, ¿no? Eh, pero o sea, sin plata, sin personas, pero con una idea bien clara en la cabeza que eso había que tra transformar, transferirlo aquí a la Argentina, eh, a adoptarlo localmente porque iba a ser de mucho bien, de mucho servicio, de mucha utilidad para unas personas que son muy influyentes. Totalmente. ¿Eh? Impresionante la fuerza que tiene que, una idea, son, igual, ¿no? Que sin plata, en el fondo, sin nada. Son como, sí. Los digestivos de empresas son como cualquiera. Sí, sí. Lo que pasa es que tienen una influencia sobre, a veces miles de personas. Sí, Entonces, sí. Es que, de emplean de a mil, miles de personas. Claro. Que, Entonces, cada uno, miles de personas. Imagínate el, el impacto que podía tener eso. ¿no? Entonces, cuando terminó ese curso que hicimos un, un viaje a, a Mendoza porque había cuatro o cinco de los, de los empresarios que eran de Mendoza, por ejemplo de Peñaflor, okay. las bodegas de Peñaflor, este, un tal Pesca, Pescarmona también con sí, sí. La, la empresa que, que tenía Impsa Pescarmona. Bueno, este, después de ir justo fuimos a, a Mendoza de visita y al volver hicimos una reunión. Con unos 10 o 12 de los exalumnos, y dijimos: hay que hacer, implantar el 10 yes, entre comillas aquí, sí, sí, con sí. otro nombre, por supuesto. Que sea una aventura local, propia, que no es una sucursal. Claro, eso. ¿Cómo hicieron para sacar que ahí, no son una franquicia el 10? Yes? Ahí está. Eso fue como sea milagroso, ¿no? Pero nosotros desde el primer día tuvimos conciencia de que esta, eh, este emprendimiento no era una sucursal. Okay. Porque las sucursales lejanas de instituciones educativas no funcionan. Sí. Tiene que ser, tiene que haber arraigo local. Claro. Entonces ahí fue, eh, cuando terminó, dijimos, bueno, entonces hay que poner en marcha el instituto. Eh, dentro de la personalidad jurídica de ACES, Asociación Civil de Estudios Superiores. Okay. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, vamos a ver cómo se puede llamar, que no se llame YESE, pero claro. que sea algo así. Entonces, Instituto de Altos Estudios Empresariales. Quedaba, es lo mismo que el IESE, que es Instituto de Estudios Superiores de sí, la empresa. ¿no? Más, claro, o menos. Claro. Más o menos. Eh, pero la dirección de eso no está en Barcelona, está acá. Acá, sí. en Buenos Aires. Entonces, a mí los demás alumnos me eh, invitaron a mí a que yo fuese el que eh, más diría, manejaba la situación, como sí, una especie de... El primer de gerente, gerente, digamos, ¿no? en algún punto. Además, yo era el vicepresidente de, de, de Arces. Este, el presidente era un empresario muy bueno, que era Mauricio Weiler, no sé si te lo has sentido nombrar. Sí, sí, me suena eh, el nombre. En, entonces Punto final. Esto está decidido. Es así. Y además no vamos a obedecer al 10. Ya somos independientes. Claro. <risa> Eso sí que es la aventura. Claro. Eso es lo del arraigo, claro, totalmente. Porque me imagino que el contexto que había en Argentina en esa época, que bueno, también en España se vivió algo similar, me imagino, pero acá en el 78 en plena dictadura o sea, distinto que venga alguien a manejarte manejártelo desde afuera tiene que ser mínimo el contexto que vivía el país en ese entonces ¿o no? claro. claro entonces pase lo que pase caiga quien caiga y pase, y cueste lo que cueste salimos adelante entonces un alumno era dueño de una financiera y tenía una, un deudor que como no le podía pagar en pesos le ofreció una casa perfecto y este este señor nos dijo Aprovechemos la ocasión porque, caso en un caso como este, la casa se evalúa por debajo de lo que vale. ¿no? Claro, claro, sí. claro. <ríe> Eso. Sí. Una casa de 600 metros cuadrados cubiertos, muy linda, pero para empezar, sí. ¿no? que tenía un comedor, que sería es más chico que esto. Perfecto. Sería hasta acá más o menos, que podían entrar unas 15 personas cómodas, pero nosotros metimos... 35. Metíamos 35. Pero comían por turno. <ríe> Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero, ¿y de dónde sacamos la plata? Bueno, buscamos un préstamo. Entonces, pedimos una, un crédito en dólares a 10 años. En 10 años fuimos pagando en cuotas ese crédito. Bien, okay. porque, porque no teníamos un solo peso. Claro. Lo que cobrábamos a los alumnos la mayor parte iba a pagar los honorarios de, de los profesores sí sí sí totalmente eh, porque este eh, los profesores siguieron viniendo pero ya no, eh, no era el IES el que hacía el programa aquí claro que, no no venían como empleados del IES sino como empleados del IAE Exacto. claro como contratados por nosotros Perfecto. y además buscamos otras personas que no eran del IES una, ¿Argentinos ejemplo, o de afuera también? Por ejemplo, un amigo mío que era chileno que estuvo viviendo acá tres años y después se fue a México y estuvo, eh, conoció el IPADE, que es una, una institución parecida al, al IES y, y al IAE, okay. que ya estaba funcionando antes que nosotros. Y eh, él hizo un curso allí y después quiso ser profesor. Perfecto. era abogado claro se ofreció como profesor ah, este Ricardo Riz se llama entonces este, ese lo invitamos a que viniera a dar clases y era un muy buenísimo profesor entonces amaba todo el mundo y un profesor de Harvard okay. que era simbólico para decir no es el Jesse ojo que sí, acá sí, estamos sí, sí. Con, los, con otros que no son el Jesse perfecto cuál fue el programa, o sea, el programa era, dependemos del IES en cuanto a profesores, pero vamos a empezar a buscar otra gente que no sea del IES como, como estos y a formar nuestros propios profesores argentinos y de a poco que venga cada vez menos personas del IES. Perfecto. ¿Eh? Para no... Sabiendo entender, estos profesores no, no. que okay, no, ya no trabajaban para el Jesse, sino para el IAE o, o, ¿cómo sí, se llama, claro. venían igual entusiasmados, ¿cómo era? Venían medio por izquierda, ¿cómo era esa... No, los alumnos... Mira, yo soy un desastre para muchas cosas, como todo el mundo, <risa> pero yo escuchaba consejos de los profesores del Jesse. Ok. ¿Eh? Porque sin pedírselos... Ellos, cuando empezó el curso, en Barcelona hubo una revolución porque estaban encantados los que vinieron acá. Vean el Palacio Duboy, 40 empresarios de primera. Ah, vos lo no recibiste que, bien también. Que ni, ellos, ni ellos tenían esos 40 empresarios. ¿no? Claro. Este, entonces, eh, ellos en el, el Giese pensaron, bueno, nosotros ahora.. Mmm, vamos a seguir yendo allí, porque así ganamos dinero y demás, y no hace falta que se apuren. Bueno, pero yo escuchaba a algunos que decían, que decían, bueno, eh, vamos a ir de a poco, eh, esto va a depender de, de allá, este, y cinco o seis versiones, unas decían una cosa, otras decían otra, otras decían otra, yo no, no replicaba porque no tenía ni idea de, de, de cosa, pero después de escuchar varias opiniones ¿eh? de gente diversa, de los profesores del IESE, sí. que claro, los profesores del IES eran todos asesores de grandes empresas, sí, sí, o de políticos, o de ese, Entonces sí. se metieron a asesorarme a mí. ¿no? Entonces, claro, claro. Sí, sí. Y yo, claro, yo, yo no podía este, admitir. Seis o siete cosas distintas. Justamente el método del caso hay que decir, bueno, va a ser una síntesis sí, y sí. definir cuál es nuestro problema. Exacto. Pero hubo uno de ellos que me dio la clave. Que no era lo mismo que lo que me decían otros. ¿Qué te dijo? Eh, Pedro Nueno, les digo el nombre. Es un profesorazo que todavía está en la ah, Era no. joven. Nada, está así. Un capo que puso una escuela de negocios en China, en inglés, para que un te Hay Un animal, des digamos, <risa> claro. Un animal. Me dijo, mira, si vos no tenés profesores locales, esta aventura, se muere en pocos años. Vas a continuar hasta que el IESE pueda seguir trayendo los profesores, como ahora, pero es muy posible que no, porque allí estaban en una crisis, tenían menos alumnos, menos menos cursos. Pero este, eh, el impacto del viaje, que a todo el mundo le gusta conocer otro país, lo que sea, va a pasar. En dos o tres años, una vez te va a decir, y ese no podemos ir. Mira, ponete ahora mismo a formar profesores jóvenes argentinos. Ah. Okay. Esa versión a mí me, <ríe> me convenció. porque Te quedaste con ese okay. consejo de los otros seis. ¿no? Exactamente. Eh, sin embargo, hubo otros profesores de ese que ya se, met, se metían un poco a dirigirlo de acá. Y decían, bueno, porque después el profesor uno de los alumnos, no sé qué. Eh, bueno, un momentito. Muy bien, vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Pero vos... Te no mandas acá. Claro. Es como la independencia de España. Sí, sí, sí Perfecto. imagínate ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces hicimos un curso a partir ya del año siguiente, en el año 79, eh, que hicimos un cursillo que era para... Este, como los profesores venían por una semana o diez días o 15 días, sí. tenían tiempo de sobra. Entonces armamos un equipo de gente joven de unos 20 muchachos en que eh, inventamos un curso de formación docente o algo así claro. que, para que les dieran clases esos señores entonces este, de ahí provienen los, los que ahora están en el IAE el top o sea, okay, okay, están, okay. Ah, los primeros profesores primer. del IAE pero era un curso informal que duró un par de años, ¿no? en el 79 y 80. O sea, que no hay ningún Pero, certificado, que nadie hizo ese curso. Era, era <risa> todo <risa> informal. Perfecto. Para ver si realmente podíamos encontrar gente acá que te valía para hacer eso. Sí, perfecto. Pero en el 79, digo, no, en el 81, perdón, en el 81 lanzamos el máster a tiempo parcial para gente joven. Ok. Porque los, los, los, los alumnos de los otros cursos eran gente muchas de 60 años, ¿eh? Había sí, de sí, sí, 40, grandes. 60, líderes 70, que habían pasado claro. por un camino claro. recorrido. ¿sabes? Entonces, sí, alguno de ellos podría entender la metodología y dar clases, sí, dos o tres. ¿eh? Uno de ellos era yo. ¿no? Sí. De, pero entrenándonos en el IESE después, antes de venir acá. Dando okay. clases en el IESE. Entonces, eh, al lanzar ese máster ya se puso en marcha la máquina. Cuando, el segundo año del máster, son dos años, sí, el sí, segundo sí. año del máster, aparecieron dos o tres okay. eh, alumnos que se interesaron por ser profesores. Okay. Guillermo Perkins, Guillermo de Andrea, eh, Marcelo Paladino y Guillermo Fraile. Okay. Eh, esos son de las primeras promociones que so ellos mismos se ofrecieron. Okay. Y dijimos, bueno, ellos estaban trabajando en otro lado, estaban trabajando en una empresa. Sí, si cada uno tenía acá. su trabajo, pero querían hacer eso como querían, para entonces, dar una mano. Mira, vamos a hacer una cosa. No queremos defraudarte si eh, estás dispuesto a, ver, a venir a dar clases para probar a ver cómo lo haces. ¿eh? Este durante un tiempo, sin compromiso, te pagamos un tanto como honorario por clase y no hay una relación de dependencia. Bien. Entonces, cuando ya estaba en el segundo año del máster, empezaron a dar clases. Pero además, el IES nos hizo un plan para doctorarse allí, de estos primeros alumnos, de estos primeros alumnos, sí. y los años siguientes, o sea, en el 83, 84, 85, pasaban seis meses en Barcelona haciendo el programa doctoral sí. ¿eh? y asistiendo a clases por el método del caso y todo esto y seis meses acá. Y además el máster de acá también le daba, le daba eh, ellos como máster habían estado dos años sí. ¿eh? viendo el método del caso, ¿no? o sea, que <risa> ya le salía el bueno, método del caso por las orejas. Entonces empezamos a aparecer sí. nosotros de a poco poquito a poco empezamos a aparecer, eh, casi disimuladamente, porque muchos alumnos argentinos, que viste, el alumno argentino quiere gente de Europa, ¿no? Argentina, en ¿eh? cuanto aparezcan los argentinos, pensábamos nosotros, eh, se acabó el asunto, no van a sí, decir, sí. no, no es igual el nivel, sí por lo menos no te pago ah, lo mismo entonces empezamos de a poco a que dieran una clase o dos a ver qué cosa. y que perdieron el miedo ¿no? porque uno se, pone, se planta allí delante en pavor porque no es un profesor que dice tal cosa sino que está, estás escuchando a todo sí, el mundo, sí, están discutiendo entre ellos o sea que era difícil y este profesor que te estoy diciendo antes, que antes se llamaba Pedro Nueno, el que te dio el consejo. Digamos. El que me dio el consejo me dijo: No tomes a ningún profesor de la universidad, por muy famoso que sea, y por aunque haya escrito miles de libros tenés, de la... empresa o de economía o lo que sea. Ok. Bien. ¿Por qué? Eso? Me prohibió, eso fue lo que me encantó también. ¿eh? Por, Pero decir. ¿Por qué eso? Me intriga. Mira, me parece sentido, tanto sentido común. Es que, mira, si tú contratas a un profesor de la universidad. De la UBA, pongamos. De la UBA, sí. o católica, lo que sea. Cualquiera. ¿Qué va a venir a hacer acá? A a hacer lo que ideas. ya sabe hacer. Claro, imponer sus ideas. Porque es un profesor que está acostumbrado a dar las clases a tomar examen eh, y no entiende cuál es la filosofía de esta metodología. La filosofía de esta metodología es al revés. es Yo tengo un problema, voy a ver si encuentro alguna herramienta para solucionarlo. Sí, sí. Eh, te, si, tengo, si tengo el problema, tengo que clavar un clavo, bueno, tengo que ver el clavo y que, con qué martillo le doy y si sí, está bien sí. la pared. Eh, entonces, si yo llamo a un, a un jardinero para que me arregle la luz, yes. me va a arreglar el jardín, pero no, no me va a arreglar la luz. Claro, claro, claro. Entonces me va a hacer otra cosa que no es esa. Por tanto, me pro, me, yo, yo aut, me autoprohibí, o sea, porque me parecía tan sensato. Sí. Es sí. no tomo a ningún profesor de la universidad. Perfecto. Punto. <risa> ¿Y hoy en día esa sigue vigente, esa condición? Sí, bueno, total. Bueno, eh, al revés, a, a algunos exalumnos o, alum, o profesores nuestros, no muchos, pero dos o tres, han ido a trabajar a otras escuelas que después se montaron más, más adelante. O sea, en ese momento no existía ninguna escuela de negocios, pero sí se puso en marcha una, un, instituto, un instituto que daba eh, máster. Eh, pero de, era empresa, empresas, más bien. Okay. Uh -huh. eh, ¿Y empezaron, ¿Cuándo empezaste a, a detectar como la competencia del IAE? ¿Cuándo empezaron a salir así escuelas de negocios? ¿Desde que se fundó el IAE? ustedes fueron, fueron medio pioneros ahí, ¿o no? no decir, nosotros somos pioneros, pero a, había otros pioneros que habían empezado antes que nosotros, que era IDEA. Okay. No sé, ¿Has sentido hablar de IDEA? Sí, me suena. Sí, sí, sí. IDEA es lo que agrupa a los directivos de las empresas más grandes. Okay. IDEA tenía como 10 años de vida, y unos 3 o 4 años antes que nosotros, eh, contrató a Harvard para que viniera a dar unas clases, y también a otros argentinos, me parece, pero fundamentalmente gente que venía de Harvard duró un año por lo mismo que o sea, decía tu, el profesor que claro, te dio el consejo claro, porque <risas> yo, mira, y esa institución no, nos tomó a nosotros como el, la, la gran competencia, pero no éramos competencia ¿Por qué? porque ellos estaban en un nivel distinto ellos ya habían perdido la partida habían perdido la partida porque habían lanzado un máster de un año intensivo de, con un acuerdo con Harvard al claro. menos entonces el decano de Harvard vino a inaugurar ese curso vino a dar algunas clases contribuyó con algunos profesores de Harvard ¿eh? se llama Larry Larry Fowdaker, con, con, concretamente, se llama, debe estar muerto supongo ahora, no pero yo te estoy hablando por el año 73-74 sí, ¿eh? sí, sí. que estaban haciendo eso al cabo de un año dijeron, bueno, pero aquí, ¿cuánto nos ha costado esto? Ver los horarios que pagamos, los viajes, hemos perdido mil dólares o más. Se acabó. Y lo cerraron de un porque, día para el otro. Porque la empresa, claro, los empresarios son los dueños de ideas, entonces si hay que poner guita... No todos están encantados con poner 50 mil dólares. Ahí, no, y aparte ¿no? justamente la cabeza del empresario por eso, claro, eso le va tan me imagino. Claro. O sea, y el decano de Harvard, que era este Fo Breaker, se quedó un poco con la mosca en la oreja. De manera que cuando nosotros terminamos el primer la, la primera promoción del máster ejecutivo, máster ejecutivo o es a tiempo parcial. ¿no? Claro. Pedro Nueno, que era el amigote de él, sí, el sí. muy amigo de él. Estábamos en el mes de julio del año 82, sentados en, en dirección, él y yo. Sí, sí. Y era el mes de julio. Y, y dijimos, bueno, hay que... La, la primera promoción del máster hay que destacarla, que salga en el diario, que aparezca, que la gente se dé cuenta de esto, porque nadie sabía. Bueno, ¿a quién invitamos? <risa> no sé a quién invitar y él me dijo tengo la persona Larry Furek que hasta hace un año o dos eh, era el, el decano ahora ya no es más decano pero era el profesor lo traemos a la, a, a la entrega de, de diplomas Bueno, agarró el teléfono llamó a Fureter. inmediatamente nos dieron el, el, el, la línea para llamar a Estados Unidos lo llamó, estaba él le dijo, Larry, ¿te vienes en noviembre la graduación del primer programa máster? ¡Sí! <risa> <risa> ¡Sin consultar la agenda! <risa> sin, consul sin consultar la agenda. Ya sí. Soy directo. Después veo cómo recorro la agenda. Y le dijo, por teléfono, tengo dos motivos para ir. Uno... Que la, la idea mía de que en Buenos Aires podía haber una escuela buena de negocios yo no le perdí nunca la idea pero claro. se fracasó con idea con idea, sí. se fracasó y ahora veo que ustedes lo han conseguido ¿qué lo han conseguido? lo que yo quería lo que yo buscaba que era hacer algo en Buenos Aires punto uno punto dos mira lo que nos dijo Voy el año 82. Sí. Porque los Estados Unidos no se han portado bien con Argentina con el tema de las Malvinas. Ah, mirá. Un grande el tipo. O sea. <risa> Un grande. <risa> así que yo le entré a los claro. Discos, pero a ver. claro, el tipo no nos cobró nada. ¿no? Primero, el viaje era gratis sí, sí. para él, porque era el capo de... Ya tenía sus aviones así. De y además lo llevamos a, a Techín, porque en Techín querían verlo, que tenía mucha fama, el tipo este. La realidad, eh, aparte de es ser eh, profesor eh, y decano, él eh, también era consultor eh, de empresas, entonces eh, era eh, un tipo muy buscado, eh, venía a Argentina y... ¡Buenísimo! Un claro. tipo tan bueno que el discurso lo dio él, el discurso de, sí, sí. de, de, de la diplomatura de hoy. Va a arrancar con la vara muy alta por ahí para y la dijo, primera entrega de diploma. Y dijo, bienvenidos <risa> ustedes... A, al, al, al grupo, a la sociedad de máster del, del IESE, del IPADE, de México, de Harvard, como si fuéramos igual. Claro. Ustedes, antes de ser buenos profesionales, tienen que ser buenas personas. Sabes que esa es una pregunta que te iba a hacer justo? Claro, acá? Ya, ya sabía que era algo había de eso. Ajá. Pero él sí, sí, sí. dijo un discurso de 10 minutos, yo lo tengo traducido a castellano, ni siquiera te lo paso, por favor. Es decir, antes que la profesión está Dios y antes que la profesión está la familia. Compórtense siempre bien, ante todo está la ética. Un señor decano de la Escuela Mejor de Negocios de Estados Unidos de aquella época y también de ahora. ¿eh? Además, el tipo no era católico. Claro. el tipo era por supuesto muy muy bueno en religión muy sí, sí, buen cristiano sí. pero bueno, era sé, que, que, cosa de de protestante, pero bueno claro, claro, claro. Pero coincidía completamente ¿eh? Eh, bueno, yo estoy contando eso porque eh, el asunto de fondo es tenemos que informar a los profesores durante los años 80 nadie formó ningún profesor en ningún lado, porque los años 80 fueron Primero la decadencia de los militares, ya, sí, obvio. con, con, con la cosa de las Malvinas, terminó las Malvinas y sí, ya los sí, militares el régimen, sí, claro. empezaron a rajar y este, viene Alfonsín. Alfonsín fue un desastre, desde el año 83 o 84, más o menos. ¿eh? Alfonsín, económicamente, fue un desastre. Sí, no metió un gol, pobre. ¿eh? Entonces hubo dos... Maxi de devaluaciones, cambios de moneda, el dólar se iba a las nubes, todo. Sí, claro, inflación Entonces, este en ese momento nadie invertía en nada, en los años 80. Mm. ¿no? Y las escuelas de negocios, no, no, no existían, pero lo que se llamaba IDEA o lo de del SEADE, que era la otra institución que te estoy hablando, mm. hablando antes, ¿no? Este, empezaron así bajaron se pusieron a un nivel pobrísimo peor que la media de las escuelas de Latinoamérica okay. para que te des idea Perfecto. en las escuelas de Latinoamérica en otros países había escuelas muchísimo mejor que IDEA y una decadencia total entonces este, nos hicieron una guerra brutal porque los de idea pensaban de que si nosotros prosperábamos ellos iban a desaparecer pero decían no es lo mismo porque idea es una cosa una organización de empresarios para hacer una vez al año un evento que hacen de 4 o 5 días que se van a, a, a Bariloche o a Mar del Plata sí, sí es como un retiro de empresarios que van, sí perfecto entonces, este, y eso es lo que hacen una vez al año. Y dan unas clases, pero dan clases a personal de, de las empresas, okay. cualquier nivel. Pero ellos no van a clase. Mm. Los directivos, que son los dueños de eso, ellos no van a clase. Claro. Lo... Y esos son los que nosotros buscábamos. Ustedes buscaban al, al, claro. digamos, a las, los líderes de los proyectos, claro. empresas. Bueno, entonces este, la experiencia fue, fue caminando así, este cada vez era más asombroso cómo nosotros nos manteníamos económicamente los años 80 que claro teníamos que subir la cuota en pesos ¿no? las cuotas y, eh, y al final de los años 80 ya teníamos un un elenco de yo te diría seis o siete profesores okay. ya locales, Con lo cual ya la gente que tenía que venir del 10 a final de los años 80 ya era la mitad. Pero en los 90 fuimos formando profesores, un poco con un sistema parecido. En los años 90 seguimos. A finales de los 90 eran, oh, éramos unos 15 profesores full time. Full time. Perfecto sin contar los que venían del IS. O sea, vos dejaste tus otras actividades empresariales y te dedicaste 100% a dar clases, ¿no? Porque, sí. No, okay. a dar clases y a dirigir el institución. Claro, perfecto. Que era, era, más, era más bravo. Sí, sí, sí. No, claro, porque ahí aparecen problemas todos los días. Totalmente. Claro. Entonces, pero la idea no era un instituto de empresa, sino que cuando fundamos ACES, la Asociación Civil de Estudios Superiores, el objetivo era montar una universidad. Okay. Y para empezar, dijimos, como no tenemos un mango, vamos a ver si nos ponemos en contacto con gente que tiene dinero y después nos da el dinero para montar en la universidad. Claro, claro, claro. <risa> bueno, tal cual. La Asociación Civil de Estudios Superiores, en el año 91, cuando cambia, la, Alfonsín se va y viene Menem. MN, Alfonsín se va, eh, los, los radicales no nos querían dar la, la, el, el carácter universitario okay. por razones ideológicas, pero cuando vino Menem, eh, nosotros teníamos un expediente ya presentado y estudiado, y con la, el antecedente de que estaba el IAE funcionando muy bien, ¿no? uh -huh. o sea que eh, ya estaba muy avanzado todo. Y en el año 91 nos dieron la autorización universitaria. Entonces, ahí el IAE adquirió carácter universitario legal, porque antes era informal, pero Bien. legalmente ya eran títulos oficiales. Y además, se empezaron las actividades que no eran el IAE. ¿Eh? Se empezó con una, un posgrado de Derecho y después se creó la carrera de Ingeniería. Bueno, Y ahí yo empecé a ser rector de la Universidad Austral. El rector... Sí. la Universidad Austral. Sí. Pero, ¿Vos fuiste el primer rector de la Universidad Austral? Sí. Bien. Pero durante dos años, mm. yo era el director del IAE y el, y el rector de la universidad. Las dos cosas. Un pulpo. Pero, <risa> claro. eh, y bueno, entonces yo eh, un poco ya daba menos clases. Bien. Además estábamos en Juan de Garay, ahí seca la boca. Sí, sí, allá por Puerto Madero. Eh, o sea en Puerto Madero y este, yo, yo seguía dando clases pero ya menos clases porque tenía que ir a dar clases al día e. estando yo de, de rector es cuando apareció milagro <risa> otro milagro otro milagro, <risa> otro milagro. ¿Qué apareció? un señor que se llamaba Gregorio Pérez Compán mira, invitado por unos médicos que estaban ya lanzando la carrera de medicina y estamos buscando eventualmente también un hospital para ponernos de acuerdo con el hospital para las prácticas, ¿no? Mm. Y el, la carrera de medicina que era la última que yo inauguré la Facultad de Medicina okay. por cierto, no se inauguró nunca más ninguna otra Desde facultad que tú no estabas en, no a inaugurar? Sí, sí, institutos de no sé qué, pero no facultades okay. Entonces, en el, el año 95, eh, prepararon la carrera de eh, medicina para lanzar el primer año en 96. Un grupo de médicos muy bueno, de mucho prestigio. Pero en mayo de 95, estamos sí. preparando a ver cómo hacemos para empezar el año que viene. Eh, teníamos un piso entero vacío, el, era enorme, sí. no había nada. Y el doctor McLean, que es un gran amigo mío, que vive todavía pero estaba bastante enfermo, este, me dice, vamos a invitarlo a Gregorio Pérez Compan, sí. porque yo le operé a su mujer, es muy amigo, le a almorzar para mostrarle el cuarto piso, vea que no hay nada, que vamos a lanzar la carrera de medicina dentro de cinco meses. A ver si puede hacer una colaboración o algo así. Que nos colabore para las paredes. Gregorio, Gregorio es el goyo, de un aula, ¿no? Sí. <ríe> 17 de mayo del 95, en la mesa de... Eh, había una mesa de reuniones que lo usábamos para comer también. Sí. Eh, lo, invitamos a Gregorio. Viene. Lo llevamos al cuarto piso. Se queda mirando... En, no, claro, un piso, piso vacío, ¿no? claro. claro. Sube al sexto piso, a donde estaba la Almorzamos. Bueno, ¿qué te ha parecido? Le decían los médicos. Allí vamos a montar la, la facultad. Sí. Bueno, una cosa le voy a decir. No voy a dar un solo peso para hacer una chapuza en el cuarto piso de esta casa directamente. No voy a poner un mango no, bueno, por el cuarto pero, piso ni un solo mango partido por la mitad. Eh, bueno, bueno, ya buscaremos a otro, otros, eh, que, otro sí. que efectivamente otros nos dieron plata el Sí. A los dos minutos, no pasan dos minutos y dice, pero yo tenía una idea en la cabeza. Ustedes me invitaron acá por algo. Nosotros en la fundación, hace ya años, que aprobamos, un, adoptamos una decisión que consistía en montar un hospital general en memoria de uno de mis hermanos que padeció ya hace años y al cual yo, Gregorio, ¿qué? Gregorio, yo lo iba a ver todos los días al hospital que estaba en Estados Unidos. Yo me instalé allí y todo el día me pasaba con él, pero ya cuando yo llegaba en la mañana, me veía desde la ventana, como entraba por el portón del, del hospital, que había un gran parque alrededor y todo esto. Y entonces, hace años decidimos en la fundación hacer en Argentina un hospital en memoria de mi hermano, Jorge, y hasta ahora no sabíamos con quién hacer este proyecto. ¿Ustedes serían capaces de llevarlo a cabo? ¡Por supuesto! Por supuesto, señor. <risa> Por supuesto, ya mismo. Eh, ya está decidido. Estaba, estaba eh, Carlos Pujadas y yo y no sé quién más. ¿Estamos de acuerdo? totalmente decidido. Estaban los médicos, bueno, antes de 15 días mando a un funcionario de, de Sade, que era la empresa constructora, mm. para que empiece a hablar con ustedes para comenzar el proyecto. Y hoy es el mejor hospital del país, si no me confundo. Bueno, pero ahí no, ahí no queda la cosa, porque él claro. pensaba en un hospital y un parque del hospital. No, no pensaba todavía en la universidad. O sea, la universidad, ah él no venía a la universidad, incluía en el paquete. Eso fue después. No, claro. Ah, claro. ok, ok, ok. ok No, porque todo, es un milagro, otro milagro. Porque, okay. claro, porque claro nos dice, bueno, pues yo les voy a regalar un hospital, prácticamente. ¿no? Ustedes lo van a manejar. Eh, le vamos a eh, poner el nombre, está ahí, ¿no? Pérez en eh, Memoria, bueno, bueno. Y, y entonces bueno empezamos a buscar el terreno tiene que ser lejos porque tiene que ser un terreno grande no sé cuántos porque acá en la capital no hay terreno de ese, de, de ese tamaño hay que ir para allá para escobar o pilar y bueno, bueno, bueno sí, sí. y entonces empezó a buscar y la búsqueda yo le dije ¿eh? yo le dije Goyo al lado del hospital, que es una parte de la universidad, tiene que ir la facultad de medicina y el resto de las facultades. El en campo. el futuro. En el claro. futuro. Necesitamos un terreno grande. Bueno, bueno. Bueno. Al día siguiente, llama. Les vendían bien 100 hectáreas. Vayan a verlas. Si les gusta el lugar y demás. Mañana a mí mismo firmamos la, la compra-venta. Firmaba él. La <ríe> fundación firmó la compra, todo. Bueno, vayan a verlo. Fuimos a ver Y vimos que estaba muy cerca de la Panamericana. Y en un lugar bastante adecuado. Sí. ¿no? no estaba como ahora, que ahora está lleno de semáforos y no sé qué. Antes no había nada ahí, ¿no? Sí, estaba la Ruta ah. 8, esta misma, ¿no? La de... Sí, la Ruta 8. Y además, el IAE que él lo conocía ya, porque había estado también almorzando una vez en el IAL, habíamos pedido plata para hacer un edificio, pero en Vicente López, que teníamos una hectárea, un, una punto tres, para ser exactos, una hectárea punto tres, sí. y nos parecía, una enormidad, tener una hectárea punto tres, este, porque esto ni en el yes se lo tenían. Claro. No. Eh, entonces, yo en ese momento era el rector de la universidad, pero no era más el director del IAE. Aunque el IAE dependía de alguna manera de la universidad, pero tenía una cierta, sí, sí, sí, sí, una cierta autonomía. ¿no? Claro. Y le dije, ¿Quieren venirse a Pilar? Porque el campus va a tener sitio para ustedes. No, no, no, está muy lejos, nos quedamos acá en Vicente López. este. Pérez Compán nos va a ayudar, también ha prometido ayuda para esto y dije bueno, ustedes se lo pierdan ¿eh? porque esto en el campus y además el día de mañana la universidad tiene que estar toda junta que déjense de historia Bueno, no me hicieron caso no, no, no, no seguimos con Vicente López y y entonces este, el propio Goyo Pérez Compán lo llama al Fragadiro, que era el director en ese sí. momento del IAE, y le dice, no sean estúpidos, vénganse a pilar con, con, con el resto. Claro. Y eso fue definitivo. Es, el IAE entonces decidió <risa> decidió instalarse al lado del hospital. Okay. ¿Tú lo conoces? Sí, acá? sí, sí, sí yo estuve internado ah. en el <risa> ¿Estuviste internado? Sí, en el ah. bien Entonces, eh, ¿ves cómo...? van pasando las cosas, yo tengo la sensación de que he sido testigo, mm. ¿eh? pero que he puesto mucha ilusión, muy, mucho empuje, mucha ilusión, pero que no no tiene nada que ver lo que ha pasado con las capacidades de todo tipo que, que yo y los que estábamos conmigo. Sí, conmigo sí, ¿no? el grupo de, y, Inicial, inicial, que era como 8 o 10 personas, nada que ver, nada que ver, a finales de los años, o sea, yo, yo te hablé del 95, ¿no? mm. el 95 nos dijo eso, empezamos a estudiar las cosas, en el 97 el IAE tenía sus planos ya listos para construir, porque era más fácil el IAE, el hospital tardó un año más en terminar los planos porque era un, sí, sí. Un complicado. Y en eh, 98 el IAE se trasladó a bueno, Agüero. Bueno, Agüero y, y aledaños porque el IAE no se quedó solo con la casa de Agüero. Empezó a alquilar sí, sí, otras casas por ahí cerca. Dejar. Había como 5 o 6 inmuebles por ahí. Pero trasladamos el año 98 allá. Siguieron viniendo algunos profesores del IESE unos años, pero a partir del 98, yo te diría, uno o dos, 98, 99, 2000, y del 2000 para acá, ninguno. Bien. O sea, que nosotros lo que nosotros ver, como añadimos 20. como valor. Fue la idea de original de este hombre, Pedro Nueno, que decía, hay que formar gente joven argentinos. Porque además se dio cuenta que había gente acá capaz de serlo. Que, que argentino no argentino no es un tipo que es inferior a, a, a catalán. Acá ustedes tienen la cantera, tienen gente, y lo han mostrado la, la, la situación actual. Ahora hay como 40 profesores full time. Claro. y son muchos, de Algunos de ellos son investigadores que publican. Sí, sí, sí. La... sí. ¿En qué año se terminó el campus? Eh, lograron bueno, estar como... fue, Primero el IAE se inauguró en el 98. En el año 2000 eh, se inauguró el hospital. Que era para eso. El, el, el, o sea, la fundación nos daba plata para hacer el edificio del hospital y del IAE, Bien. no todo, el IAE no, no, no todo, pero una gran parte sí, okay. pero una vez terminados esos edificios, ya no nos ayudaron más y teníamos el campus de, bueno, el Juan de Garay, el edificio, sí. el Juan de Garay, que quería trasladarse en algún momento a Pilar, pero pasaron varios años hasta que conseguimos suficientes fondos. Este, y también algún tipo de conocimiento de, de la gente, de la universidad, porque este, al principio había pocos alumnos. con uh -huh. Hacer una inversión en Pilar para los pocos alumnos que había al principio allí, sí, sí, sí, era ¿no? mucho sí más, ¿eh? había que esperar un poco también, y entonces este, ya hace unos, digamos, casi 10 años, o serán ocho o nueve, que se inauguró la carrera de, de ingeniería y, y también se admitían gente de otras carreras, pero seguían las de, para primer año. Sí. Y los demás cursos seguían en Juan de Garay. Y primero se montó la Facultad de Ingeniería, que es lo único que existe ahora, pero que ahora se llama el edificio de grado, porque en ese edificio que es muy grande están las, las demás carreras, todas carreras de grado que en el futuro se irán instalando en ah, otros edificios. ¿no? ¿Ah, están ahí todos metidos. Uh -huh. Esa es un poco la historia. Ahora, no sé si hay alrededor de 6.000 alumnos de grado y 4.000 de posgrado, una cosa del estilo. ¿no? Qué lejos quedaron esos 40. Claro, ¿no? claro. ¿Te acordás? Eh, ¿Ah? Hay países cerrando. Pues ya hablamos como... <risa> Oh, wow. Sí, las preguntas tuyas eran muy interesantes no, no, pero, pero igual usted, metiste casi metiendo... te estoy agotando los tiempos no, no, no, no está perfecto Perfecto. Este, ¿te acordás algún eh... error que hayan cometido como todo el equipo fundador digamos que hayas dicho uy, acá nos confundimos bueno, eh, errores infinitos pero pequeños Claro, no existe ninguna que, era, que fue revertido. Todos los días pues, cometemos errores. Sí, Yo sí. sigo cometiéndolos. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que uno, la diferencia entre unas personas y otras, o grupos y otros, es que se saca experiencia de cada error cometido. Si es pequeño, mejor. Como nosotros no nos equivocamos en el principal, claro. que fue el objetivo fantástico, un objetivo. Ah, muy noble el objetivo ah, ya muy noble porque... muy importante para el país bueno eh, hay otra pregunta por ahí también que a mí me entusiasma mucho ¿no? Lo de la protección en, en el tiempo y en el espacio no pero bueno yo te diría así errores estratégicos no pudimos haberlos cometido sí yo estoy, estoy contando si yo le hago caso a cualquiera de los a, otros a que no de los ah, otros profesores sí. este Ahora no existiría nada, en fin, o habría un, un curso por año que vienen del IES a darlo, porque es que no había profesores, entonces había que formarlos. Hmm. Esa sensación tengo, ¿no? Que no cometimos errores profundos, sí cometimos errores como todos los días. Sí, o sea, sí, sí, sí, te equivocas. Y, pero de la pero, diaria, digamos. No, no, no, no en el concepto, ni en la idea, no, ni no, en el no, objetivo. O sea, no, no. Puede, sí, puede ser que unos profesores sean mejor que otros, o que algún año tuvimos menos gente, que, pero no son, eh, no son errores, sino que, bueno, uno tiene que estar a, a lo que pasa, a las circunstancias, porque uno no puede saber si el año que viene van a venir tanta gente a, a, a, al curso. Todo es una aventura. El emprendedor sabe que no todo le va a venir de afuera el buen emprendedor hay mucha gente que, ha digamos, que, que tiene una empresa que fundó su padre, su abuelo lo que sea y que está así casi eh, lo que pasa con, la, con las generaciones claro, claro, ¿no? porque no ha aprendido de los errores que él pudo hacer o bien su padre o su familiar lo que sea no lo enseñó porque porque cuando uno quiere resolver todo por uno mismo no enseña la empresa se va con el fundador claro sí sí sí sí la empresa se va con el fundador o sea, bueno y, es lo que le pasó a, a Apple en la primera cuando el fundador de Apple lo echa en la primera vez mm. este, como que la empresa dejó de innovar hasta el año 90 y pico, que fue cuando volvió, digamos. Claro. Que después, bueno, formaron bases y. Claro. Este... ¿Eh? Eh. Este, eh, el grave tema de eh, la empresa es que el directivo general, el que toma las decisiones últimas, este está solo. Claro. ¿Y por qué está solo? Porque piensa que él le dé un nivel distinto, que él no puede comunicar ciertas cosas al de abajo porque al de abajo le va a criticar que los de abajo no le pueden ayudar está solo ahí en la, en la cúspide este y no enseña a nadie ni, ni se deja enseñar entonces muchas veces la, Pero las, tiene que ver un tema de las, ego las cuestiones del entorno te ayudan hay hay momentos de la vida y la de la historia incluso argentina que bueno todo es para adelante, crecimiento, pero brutal, ha habido dos, en vida mía dos o tres veces, ¿no? Por lo menos, pero después, pf, ¿eh? y bueno, eso no es por porque yo sea un genio. Ojo, hay mucha, mucha gente se cree que, no, yo, yo soy un genio, este, porque me va tan bien, gano tanta plata. Es un genio, es un tipo que eh, tuvo suerte o le, le la corriente le ayudó, la, la inflación le ayudó. La inflación le ayuda a la gente. A la, claro. No solamente al gobierno, sino a cualquiera. O se endeuda empresas y ya está. Bueno, entonces se creen que son ellos. Sí. Lo peor de un emprendedor es pensar que él es un genio. Claro. <risa> y que los demás no pueden ayudarle. Ni pueden tampoco criticarle. Es, es un error común. Ese, el, es, el sí. error, ese es el error. Sí. Bueno, yo diría, por supuesto que yo habré hecho cosas que otro en mi lugar no las habría hecho, ¿no? Seguro, las habría hecho mejor a lo mejor. Puede ser. ¿Eh? Pero, lo que yo digo es que cuando una cosa va para adelante, en el largo plazo, creciendo, sí. no es porque uno sea un genio, sino porque ha puesto las condiciones para que eso vaya adelante, prospere y cada vez más que sea una institución y no una persona ¿me entiendes? perfecto sí, sí, sí, sí. yo puedo ser puedo ser un gran emprendedor y la empresa muere conmigo yo gané mucha plata y después a lo mejor me fundí o ya me morí sí. y los hijos o sea, hay que tener una serie de cualidades y virtudes para aguantarse cuando las cosas van mal cuando nosotros existimos en los años 80, las cosas externas iban muy mal. Pero nadie entendía como nosotros en los años 80 fui cuando hicimos la gran, el gran avance de formar a la gente joven. Y te digo una cosa, ahora el problema que tiene ella es ese, ¿eh? que va a tener que resolver. Si vos no sos recto, la gente no te va a tener confianza. No te va a tener confianza. No va a confiar en vos. Si es así, los clientes se te van a ir también. Los empleados te van a obedecer teóricamente, pero por dentro te están rechazando. No hay equipo. ¿Eh? O sea, que el líder tiene que ser una persona Tienes, recta. Tiene que ser recta. Si la gente no, la gente no, no te cree. La gente no te cree, no te puede obedecer bien, te obedece por, por afuera solo. Y los clientes no tienen ninguna obligación de obedecerte, van a otro que les trate mejor. Claro. ¿eh? O sea, cualquiera ser cualquiera el sea emprendimiento, hay líneas comunes a, a que si eso es una cosa duradera o no. Porque hay emprendimientos que te duran dos días. Hoy hay emprendimiento. La mayoría de las empresas en el mundo. La mayoría de las empresas fueron fundadas. Y subsisten. El, al cabo de 4 o 5 años. Un 2%. Claro. Sí, en Argentina hay una estadística también brutal. Que creo que es el 1% de los emprendimientos que arrancan. Duran más de un año. Una cosa así. Entonces, ese es un emprendedor. Tiene, tiene algunas cualidades de emprendedor. Algunas las tiene. Pero no basta con tener alguna cualidad de emprendedor. Después hay que tener la fortaleza, la actitud, una serie de cosas que si no las tenés, tarde o temprano fracasas. Claro. Porque eh, la gente mira mucho las cosas, el dinero. No. La empresa, el emprendimiento es la gente. ¿Eh? El emprendedor tiene que buscar otras personas en que apoyarse y emprender junto con ellas. Si no se termina, porque se termina cansando él, sí, sí. porque se termina cansando el cliente, lo que sea. ¿Eh? La mayor empresa que tiene una persona es, es sí mismo. Sí mismo. Sí, sí, sí. Porque uno puede ser un fracasado, a pesar de haber sido emprendedor, de muchas cosas que le fueron bien un tiempo después no sí o sí aunque, obvio o tenido... aunque aunque gane mucha plata un tipo cuando se muere qué piensa sí sí en los afectos ¿gané plata sí, no, no. no lo menos que piensa empezará he eh, eh, educado ya a mis hijos de ese lado todo lo que tenía que darles, eh, he hecho bien a los amigos eh, he contribuido a que Argentina sea un país mejor ¿Eh? sí. bueno José Luis gracias por el por estamos pues, una hora por eso.